Soy Isabel Romero y trabajo en temas de marketing online, eh, llevo en esto del marketing ya desde hace más de 10 años, marketing tradicional, pero bueno, pues seguí formándome y me sedujo el mundo online y bueno, me dedico sobre todo a temas más de SEO copywriting. Mientras tenga wifi no hay problema. Eh, pero el fin de semana intento desconectar, eh, móvil modo avión, porque con esto de estar 24 horas al día delante de una pantalla necesitas tomar un poco de aire para tener perspectiva. Hubo un experimento de una chica holandesa que le dijo a toda su familia que se iba de vacaciones y empezó a publicar fotos como que estaba en Tailandia. Ella manejaba mucho Photoshop, el retoque fotográfico, y lo que hizo fue ir poniendo fotografías de, de que estaba en Tailandia pero realmente estaba en Holanda para probar que la gente se cree realmente lo que tú pones al final tú en redes muestras lo que lo que tú quieres mostrar de ti eh, pues ahora estoy aquí eh, foto de sonrisa eh, mejor foto de postura de donde te colocas pero realmente yo creo que no es mostrar lo que tú eres realmente no se sé siente cero de grupo o algo así pues que me fui de casa en plan, me fui tres días o cuatro días, le dejé una nota a mis padres y, y me fui a, a Madrid, a casa de la hermana de una amiga, en plan, a ver qué quería hacer con mi futuro, con mi vida y tal. La idea o mi idea es no dedicar tantas horas a estar delante de la pantalla del ordenador. Eh, dentro de siete años a lo mejor me vería gestionando, pero no tanto ejecutando, llevando más algún proyecto propio y gestionando... Tal vez lo que sería el tema de una agencia y no ejecutando tanto. Porque esto te requiere muchas horas y al final cansa, o sea, no, si no puedes combinar tu vida con el trabajo es un poco agotado. Si no estuviera esta sociedad yo no tendría este trabajo tampoco, eh, que muchas veces lo pienso. Eh, sí, estoy satisfecha de, de cómo avanza la tecnología, lo que creo que es que el ser humano debería emplearlo realmente el tiempo que la necesita. Y no estar hiperconectado. conectado. El Big Brother is watching you, o sea, está aquí y todo el tema de datos, o sea, nuestros datos están ahí. Eh, yo muchas veces digo, a ver, es que yo no tengo nada que ocultar, a mí que más me da que me miren el mail, que sepan dónde estoy, qué tal. Pues sí que es verdad que hay mucha gente que esto le, le abruma o, o le asusta, pero es que, no sé, yo trabajando online, si quieres estar, o sea, solo quieres estar para determinadas cosas para ganar más clientes, tener visibilidad, posicionarte bajo un término o palabra clave, pues esto es un poco igual, o sea, es el precio que tienes que pagar por usar Gmail, por usar Google. La idea es de Carlos Bravo. Carlos, en el nacimiento de su segundo hijo, pues le dio por pensar ahí en la sala de espera y, y se le ocurrió lo de hacer un dinés de marketing. Estaba hojeando un artículo nos lo propuso Alex y a mí y fue como, venga, sí, vamos, claro que sí. O sea, todo lo que suponga un reto a mí me motiva bastante. O sea, por eso yo creo que el SEO me motiva bastante, porque es un reto continuo. O sea, no hay un manual de instrucciones que te dice, estos son los factores que Google tiene en cuenta para tal. No, tienes que investigar, cada día vigilar. Entonces, el reto a mí me atrae. Fue como, ¿lo montamos? Venga, lo montamos, vamos para adelante. Yo es que te digo, a lo mejor peco de ser demasiado positiva, pero no sé, son diferentes a nosotros, mi hijo tiene 14 años, eh, yo veo que es diferente a, a lo mejor a como yo era, pero yo creo que la sociedad la hacemos cada uno como queremos, la realidad que percibimos al final es la realidad que cada uno quiere ver, o sea, yo puedo decir, mi vida es un desastre, me paso muchas horas delante del ordenador, o puedo decir... Me encanta lo que estoy haciendo y el tiempo que paso con mi hijo, con mi familia, con mi pareja, lo disfruto cien por Entonces yo creo que un poco la realidad es la que nosotros queramos y, y yo, yo creo que, vamos, que no le vamos a dejar una sociedad hecha una patata. Ahora también tienen más información, eh, yo lo veo mucho más espabilado que cuando yo tenía 14 años pero en el sentido también de, de buscar información, de compartir en redes sociales, de editar un vídeo, de escribir a máquina porque ella se, se, se ha relacionado con el ordenador desde pequeño. Normalmente siempre estoy leyendo como algo de marketing, eh, que bueno, estoy mucho con la investigación de la ciencia de la persuasión, de Sialdini, pero de eso hay un montón de libros, y me estoy leyendo uno de Elsa Ponset, que me, me regaló una amiga que es, si no me equivoco, el manual de los pequeños hábitos, el título no, no lo recuerdo muy bien, que es, eh, son como pequeños rituales, de estás agobiado, estás triste, estás no sé qué, que tienes que hacer como o te quieres motivar. Yo últimamente, lo digo mucho, todo va a ir bien, que creo que la tengo que cambiar a todo va bien.